Hola, videovidentes. Hoy tenemos con nosotros a César Mallorquí. Buenos días, César. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, César, tu apellido es famosísimo porque tu padre, José Mallorquí, eh, era el escritor de El Coyote, ¿no? Ese sí, héroe clásico con doble identidad, que, que era un personaje parecido a Pimpinela, El Zorro, así más o menos. Entonces, tú, tú naciste entre libros, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue así brevemente tu infancia como lector. Mi infancia, bueno, eh, en efecto nací en primer lugar en una casa llena de libros eh, en el cual mis padres me leían cuando yo era muy pequeño y no, no sabía leer todavía. Eh, siempre he estado con un libro en las manos, aunque al principio reconozco que lo que más leía eran cómics, te veo. Pero bueno, Leía, leía de todo. Desde luego tenía eh, suficiente material en casa para tres vidas de leer. Eh, pero había algo más, es que el sonido de mi infancia era el tabaleo de la máquina de escribir de mi padre, eh, porque trabajaba allí en su despacho. Entonces, para mí no solamente estaba familiarizado por la lectura, sino también estaba familiarizado con la escritura. Muy bien, o sea que el, el tecleo de la máquina estaba todo el día en tu, en tu mente como algo familiar, ¿no? Y, sí, fíjate, te, lo echo de menos ahora con los ordenadores. Es verdad, pero son sí. mucho mejor los ordenadores, evidentemente, claro, para escribir. Lo echo ¿verdad? de menos ese sonido. Ese sonido es verdad, yo también me crié con una letra 32, o sea que bueno, no, no, eh. no, el, el, el, el, Sí, no hacía tanto ruido, a lo mejor como la que con la que empezó tu padre. Eh, ¿Cuál es la de las lecturas que leíste en tu infancia o en tu juventud? ¿Cuál fue la que más te marcó o la que más recuerdas? Pues sin lugar, bueno, hay dos, sin lugar a dudas, eh, por encima de cualquier otra. Una, las historias de Guillermo Brom de Richmond Propton. Uh -huh. Eso me marcaron para siempre y sigue siendo una gran influencia para mí. Eh, y luego las aventuras de Tintín, eh, que me fascinaban y me siguen fascinando. De hecho, eh, bueno, no sé, a mano no tengo ninguna figurita de Tintín, pero en el resto de la casa tengo un montón. <risa> o, sea, o sea que eres un fan de Tintín, hace recuerdo. Uh, sí, sí, pues tenés por suerte bien. porque todavía se sigue publicando, ¿no? Bueno, no, no, nuevas, nuevas aventuras no. Pero, pero bueno, da igual, las, que, las antiguas Bastante. me valen. De vez en cuando cojo un álbum y me lo releo. Muy bien. Eh, ¿Y cuándo te decidiste a ponerte a escribir? Escribir por afición desde que recuerdo. Eh, recuerdo que tenía mucha facilidad para escribir desde muy pequeño. Eh, al principio en el colegio yo no era muy, muy, bien, muy buen estudiante. Pero cuando en clase de lengua ponían redacción, yo pasaba de ser del medio para abajo a ponerme el primero de la clase. O sea que siempre, siempre he escrito. Eh, ahora, luego, la, escribir profesionalmente fue una decisión eh, muy tardía. ¿Qué años empezaste? ¿Escribir profesionalmente? A publicar, tenía 39... Bueno, había publicado antes en la Codormiz, había sí. publicado antes porque en porque alguna tuve, revista. Porque pero, eres periodista, ¿no? Exacto. Claro, yo, por formación, mi primer trabajo fue el periodismo. Eh, y entonces, el, eh, estábamos hablando de... ¿De, de cuándo te hiciste a publicar profesionalmente ah, sí, sí, sí. como escritor? Empecé a publicar... Sistemáticamente a los 39 años. Fíjate. Pero no, no es muy mayor tampoco eso, ¿no? Bueno, ahora comparado con la edad que tengo era un crío, pero... <risa> pero sí, hombre, normalmente la gente empieza antes. Eh, y ya, ya escribir profesionalmente, es decir, dedicarme eh, full time y como única dedicación en la escritura... Pues eso hará 25 años aproximadamente. Muy sí, bien, bueno, madre mía. Tú tienes publicados 30 libros. Sí. Eh, aunque no nos cuentes nada sobre uno de ellos, eh, ¿cuál es tu favorito o del que más te sientes orgulloso? Luego hablamos de ellos y de tus, de tus, de tus premios. Bueno, pues la mayoría de ellos son mis hijos y te voy a decir, los, los quiero a todos al más listo y al más tonto. Ahora, en cuanto a satisfacciones, pues yo diría que hay dos que me han dado muchas satisfacciones. Uno es Las lágrimas de Shiva, porque es mi libro más vendido, mi libro más popular y porque se me conoce más. Y luego otro es La isla de Bowen, eh, porque, bueno, gané por cuarta vez el premio de B, gané el Nacional de Literatura, el Templo de las Mil Puertas. tuvo una acogida crítica maravillosa y, bueno, es una novela muy especial también para, para mí. Qué bien. O sea que has ganado, bueno, 28 premios has ganado hasta ahora, ¿eh? hasta en el 92. Mm -hmm. en, en el 93 ya ganaste... Eh, el premio Domingo Santos, que es, que es un premio que se da a relatos de ciencia ficción y de terror. Sí. De, después, en el 1999, ganaste uno que es bastante distinto, que es el premio Ignotus al Mejor Cuento, sí. eh, por el decimoquinto movimiento, ¿no? Sí. Eh, luego, en el 2013, también ganaste el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por la Estrategia del Parásito, sí. Y en el 16, Por la naturaleza muerta, a la mejor novela corta. Y mm, supongo que en el que estarás más contento será el premio Cervantes Chico del 2015, que es a toda tu obra eh, juni, juvenil, ¿no? De género juvenil. Sí, bueno, la verdad es que todos ellos me han puesto contentos. Eh, y evidentemente ese es uno que... Es muy satisfactorio porque es a toda la obra, es, no es a una, una obra. Es que es, es un que Cervantes, nada menos. Claro, <risa> eso sin lugar a dudas. Pero yo te diría que para mí el premio más importante de mi vida fue el premio Aznar, que ah, fue sí. el primero que gané. El primero, claro. Un premio muy pequeño sí. ni siquiera tenía, solo, solo tiene una placa, la estoy viendo ahí. No tenía ni siquiera dotación económica. Pero lo gané con el primer cuento que escribí eh, después de dejar la publicidad. Eh, y es, es ganar ese premio me animó a seguir escribiendo. Es decir, bien. a lo mejor si no hubiese ganado ese premio, a lo mejor no hubiese seguido escribiendo. Oh, muy bien, o sea que fue una, una, un premio muy impulsor ¿no? de tu obra creativa. Sí. Qué bien. Eh, oye, tus temas... Claro, yo no me he podido leer toda tu obra, porque uh -huh. es que tus novelas son... Tienes unos temas muy variados y todo eso. Voy a introducir algunos ejemplos de, de los que yo me he leído. En el 2002 publicaste eh, la novela La Catedral. Sí. Y, y aquí Telmo Yáñez, que es un joven artesano eh, que viaja a Gran Bretaña para construir una catedral, eh, pero es una obra de misterio y le pasan unas cosas eh, muy impresionantes al protagonista. Y, y aquí hablas también de los templarios y de las cruzadas. Eh, ¿Cómo se te vino a la cabeza hablar de estos temas? Bueno, por, pues en ese caso concreto por mi afición a la, a la arquitectura medieval. Ajá. Y eh, a medida que profundicé, es decir, normalmente uno empieza observando un monumento o un estilo arquitectónico y se quedan las piedras. Pero en las, sí. en, la, en las obras medievales, en el románico y en gran parte del gótico, eh, había algo y es que los obreros que trabajaban allí, eh, trabajaban a destajo, es decir, Cuantas más piedras tallasen, más dinero ganaban. Sí, sí. Para saber cuántas piedras habían tallado, ponían marcas, se o sea, marcas de cantero. Ajá. Entonces, claro se, se ve algunas veces en las catedrales, ¿verdad? Se ve mucho en las catedrales, no sé, en Santiago de Compostela, por ejemplo, sí, sí. hay un montón. Entonces esas marcas, de repente, me hicieron darme cuenta de que no solo eran las piedras, sino que detrás de esas piedras había personas. Claro. Entonces es cuando empecé a interesarme en esas personas que construían las... Telmo es uno de esos, de esos carpinteros, entre la piedra. Exacto, el Telmo es uno de ellos y bueno, el origen de, de la novela es ese, mi interés por los constructores de, de catedrales. Sí, y en el año 2005 eh, escribíse la novela de El viajero perdido, eh, donde Félix Valbuena eh, termina su vida de estudiante, ¿no? Y de repente se enamora de una chica y empieza a. Salomé, ¿no? Que, y empieza a buscarla con unos amigos, entre ellos uno que se llama Homero. Eh, bueno, eh, es, es una especie de, de lazarillo, pero a la moderna, ¿no? ¿Puedo leer sí. un poco de lo que me ha llamado la atención sobre este personaje? Luego nos cuentas un poco, porque sí, sí. Es, el Ulises moderno, ¿no? Entonces. Es que tú, tú sacas de los clásicos una historia, pero lo conviertes en algo súper, súper moderno y actual. Dices, en, en la página 187, Salomé, a no más de cuatro metros, ella tenía los ojos cerrados y seguía la música con unos movimientos tan cadenciosos que me recordaron a un campo de trigo acariciado por el viento. Conforme me aproximaba a ella, me pregunté qué iba a decirle. ¿Sabes? Llevo semanas soñando contigo. No, sonaba la típica frase de Ligón de discoteca. Quizás bastase con un simple hola, aunque lo mejor sería improvisar sobre la marcha, si es, que no me, si es que no me quedaba mudo. Es una historia de héroes a la antigua, pero es que tu lenguaje es tan moderno, tus personajes, unas circunstancias tan actuales. ¿Cómo te surgió la idea de, de mezclar el, el viaje de Ulises, por así decirlo, eh, tan mitológico con, con, con esta historia de, de este personaje, de este estudiante, o ex estudiante. Pues, eh, bueno, hay dos, dos cosas allí que es, eh, son curiosas. Uno, yo soy un admirador de la odisea tremendo. Creo que está eh, en la esencia de, o sea, es la base esencial de gran parte de la literatura occidental. Es cierto. Eh, es, verdad. es una obra importantísima. Y aparte de todo, es una novela muy. Bueno, no es una novela, pero es muy divertido. Y es muy no, inspiradora para muchos autores. Exacto, es muy inspiradora. Y además, uno puede reconocer en, en, el, en, la, en, en, en Ulises, poder reconocerse a sí mismo todas las veces que uno está perdido. Sí, sí. Y yo me, lo primero que pregunté es. ¿Hay alguien más perdido en el mundo que un adolescente? Es cierto, es verdad. Entonces pensé, pues ese adolescente, ese adolescente es Ulises. Está buscando su camino, está buscando su hogar, su casa. Y se encuentra por el camino un montón de eh, cosas que se es, que le cruzan, problemas o tentaciones. o Entonces, en ese sentido, lo hice en clave de humor, la novela tiene muchísimo humor. Eh, pero hay otro, otro aspecto curioso y es eh, A veces los escritores eh, tenemos una imagen en la cabeza y no sabemos qué hacer con ella. Está ahí, pero solo es una imagen. Y, y, y yo muchas veces en mis imágenes he intentado darles uso en mis novelas. Entonces, eh, esta es una imagen que, que, de algo que vi eh, cuando yo tenía, podría pues, tener unos 20 años aproximadamente, y estaba esperando a mi hermano, mi hermano mayor, frente de su casa en un jardincito que había en, era primavera o verano y entonces eh, estoy yo ahí esperando hacía sol entonces de repente en hay, en una cortina del sol veo una sombra por detrás y veo que aparece algo una, una masa y era una chica muy joven vestida con un vestido blanco a abrir y con un perro muy grande al lado eh, era un bobtail eh, era tu Salomé Exacto, exacto. Bien, yo menos, me quedé con esa imagen porque era muy bonita esa imagen de la chica tan pequeña, tan tan bueno, tan, tan menuda y el perro tan grande al lado. Bueno pequeña porque Pero, tú eres enorme y entonces la chica de Martín... pequeña no más bien pequeña al lado del perro. Del perro, ah, bueno y del perro también, ¿no? Claro. Entonces eh, decidí utilizar esa imagen y en efecto está en el centro de las de las aventuras de, de, de este personaje de Protagonista, que es cuando ve haciendo la mili, como Ulises, que estaba en la guerra de Troya, él está haciendo la mili, cuando ve aparecer a. Una imagen a, que le inspiró el amor Una en la imagen historia. que luego se obsesiona con ella y es el motivo de todas las cosas que sí. le pasan después. Y es que además es muy curioso porque tú cambias el personaje de Penélope que está esperando a Ulises tejiendo y destejiendo, y tú lo conviertes justo al contrario, ¿no? Una chica que no sabe nada de alguien que la ama y que, que la busca y que corre una serie de aventuras y peripecias por, por encontrarla. <ríe> está, está buenísimo el libro. Bueno, eh, otro libro que me ha encantado es La Mansión Dax. Es todo lo contrario del Capitán Morcavallo. Todo lo contrario, porque esa, ahí está, esta la publicaste el 2005 y esta está, eh, la historia eh, transcurre en, en Madrid del siglo XIX. Bien, entonces... Este joven, que es, que es un raterillo, eh, se, se, se pasa al mundo de los ladrones profesionales. Bueno, se mete en ese mundo. que es a, Este Alejandro Zarza eh, tiene una serie de aventuras también de amor y venganza. Y, y voy a leer también un trocito que me ha llamado la atención. Eh, pero este es de la página 1 porque de este libro no se puede contar mucho. Porque este hay que leerlo. <risa> Esto hay que leerlo porque no se puede decir nada del medio. Bien, entonces eh, leo el principio de la página uno, ¿eh? es para abrirle la apetito a los lectores porque está súper interesante. Bien, estoy solo, tengo miedo, pero debo remontar los escalones, aunque me estremezco al pensar en lo que me aguarda al final de la escalera. Con todo, me sobrepongo al miedo y comienzo a subir. La casa está en silencio. Mi corazón late acelerado y cada peldaño que asciendo me acerca más y más a la locura. En ocasiones el sueño se interrumpe en este punto y me despierto en la cama con un sudor frío perlándome la frente y el fantasma de un grito difuminándose en los labios. Lo peor de todo es que no se trata de una mera pesadilla, sino de la imagen nocturna de algo que realmente sucedió no me gusta este, no me gusta ese sueño No me gusta evocar el tiempo que pasé en la mansión Dax Pero quizás haya llegado el momento del recuerdo Puede que así logre ahuyentar para siempre A los fantasmas que pueblan mi memoria ¿Qué te sugirió este, este, este trágico esta trágica sí. novela? Sí, la verdad es que es mi novela más pesimista eh, eh, Con diferencia y tiene un origen curioso. A mí siempre me han llamado la atención los carteristas. Es decir, aquellos que roban con habilidad, no con fuerza, no poniéndote una navaja, sino metiendo sí, eso que en que se cama. meten en el metro y no te enteras de que te Exacto. sacan todo del bolso. No te enteras de nada y te han quitado de todo. Sí. Entonces, hombre, está mal porque es robar, pero, demonios, qué mérito. no sí, sí, sí, Qué habilidad más grande. Y qué mañosos, además. De hecho, leí que la policía... Ahora ya casi no quedan ese tipo de, de carteristas, pero antes a los carteristas les trataban con cierto respeto porque era gente muy preparada. Es decir, para poder quitarte una cartera, era gente que se entrenaba ocho horas al día y había incluso academias de, de carteristas. Ay, qué curioso. Entonces me interesaba escribir sobre eso. Y bueno, tengo ahí un par de libros sobre la historia de este tipo de, de ladrones. Y así fue como fue surgiendo la historia. Lo que pasa es que el Madrid de finales del 19 socialmente era un desastre. Es decir, la injusticia acampada por todas partes. El caso del protagonista, un huérfano, muy pequeño, que le meten en un orfanato, que es un lugar horrible del cual se escapa. Todo ello me iba llevando a una historia cada vez más oscura y más... Claro. Entonces, eh, pues eh, bueno, pues surgió así: es el único de todos mis libros, el único en el cual no hay ni rastro de humor. Porque el protagonista, que es narrador también, carece por completo del sentido del humor, porque no tiene ningún claro. motivo para sentir humor. Ha tenido una vida claro. horrible. Es que es una tragedia. Uh -huh. Y curiosamente, esta novela, cuando acabé de escribirla, Hablando mal y pronto yo estaba hecho una mierda porque estaba con toda la depresión, eh, había contado una historia muy fúnebre que acaba de mar mal para todo el mundo vale. y me dije, no sé lo que voy a escribir a continuación, pero sea lo que sea, va a ser todo lo contrario de esto, puro optimismo. O sea, que pura... de depresión estabas en el modo exacto para poder. Vale, y esa segunda novela que escribí después de atrás fue las lágrimas de chiva Ajá, muy bien, perfecto. Este hay que leerlo porque es que es impresionante. Bueno, en el 2007 escribiste La caligrafía secreta. Uh -huh. Que también... Bueno, tú enseñas mucha historia en tus libros. Ya sea una historia distópica que tú te inventas o una y que luego le das la vuelta y, o sea una historia real que, es, que tú has tenido que investigar mucho para esa época y todo eso supongo, ¿no? Sí. En, en, en este Diego Atienza eh, eh, tiene un maestro que es don Lázaro Salazar y la historia transcurre en el país de la en el parís de la revolución en 1789 eh, tienen que llegar a, un, a una meta para que no se destruya o el mundo no se hunda el mundo ¿no? esta novela es también de misterio y fantasía eh, ¿Qué, ¿Qué idea te sugirió? ¿Qué fue lo que te sugirió escribir esta historia? Pues eh, un libro de Humberto Eco, que hablaba sobre... Me parece que el título del libro es La búsqueda del lenguaje perfecto. Ah, y qué hablas precisamente... Maestro, de, Humberto Eco, periodista, además. Sí. sí, sí, qué bien. Entonces, eh, sí. partió de ahí. La, la novela se centra en los personajes protagonistas, son calígrafos, uh -huh. Uh, y se centra en eso en supongamos que exista un lenguaje perfecto de bueno, hecho supongamos que exista el lenguaje de Dios Sí, sí, sí. pues yo voy a leer algo que tú escribes en la página 5 porque es súper interesante mm. creo que le, le encantará a la gente hace más de mil años las mujeres del cantón de Xiangyangshu, no sé si lo pronuncio bien, perdón eh, inventaron un sistema para burlar la tiranía de los varones el Nushu una caligrafía secreta que les permitía comunicarse libremente, sin miedo a la intromisión de los hombres. Pero estos no sabían leerla. El nushu, o caligrafía de mujeres, costaba de dos mil caracteres y al parecer se trataba casi dos... Se, perdón, se trataba... Se tardaba casi dos lustros en dominar su práctica. No obstante, pese a la dificultad que entrañaba tan complicada escritura secreta, las madres se la transmitían a sus hijas como un bien extremadamente valioso, pues su conocimiento devolvía a la mujer la voz que el hombre le había robado. Por lo general, la caligrafía nushu se utilizaba para transmitir enseñanzas y consejos, sobre todo matrimoniales, como el modo adecuado de tratar a la suegra, <ríe> la forma de satisfacer al cónyuge en el tálamo o las artimañas para ocultar un galanteo prohibido. Pero también era frecuentemente usada con el objeto de expresar los pensamientos más íntimos, desde la pena por la ausencia de una amiga hasta la decepción de la madre que tuvo una hija cuando su marido esperaba un hijo. ¿Qué de cosas hay en esta novela? Cuéntanos qué te inspiró. Bueno, ya nos has dicho el, el lenguaje de, de, de, que, del que hablaba Humberto Eco en su novela. Pero, ¿qué otras cosas más te inspiraron? ¿Por qué? Es, una, es algo precioso. Bueno, eh, pues bueno, en parte también el, el nucho, lo que acaba de leer cuando me enteré, cuando leí la primera vez acerca de esa caligrafía, eh, me, me, me llegó muy hondo, es decir, cómo mujeres, las mujeres... Que estaban tan sojuzgadas so en esa sociedad. Sometidas, ¿verdad? Sí. Sometidas totalmente por una sociedad que ahora decimos que es machismo, pero es que lo que había entonces, nos vamos, era tremendo. Que esas mujeres encontraran el modo de burlar esa tiranía y de encontrar su propio mundo y que fuera en una caligrafía, me parecía muy, muy, muy bonito. Y aprendían eh, a escribir además, porque es que eran. Era claro. Cosa impresionante, ¿no? Claro, claro, encima aprendían a escribir. Eh, y luego, claro, escribían, y, es gracioso porque tienen la, la caligrafía y tú dices, bueno, cualquier hombre puede aprenderla también. Sí, pero ningún hombre se toma la molestia de hacer tal cosa. Era por... como algo nada importante porque Exacto. era cosa de mujeres. Exacto. Entonces, de, de explica muy bien ciertas posturas que ha habido y desgraciadamente todavía hay en el la, mundo. la sociedad de, de hoy en día. Ese fue uno de los, de los factores. Pero en realidad, muchas veces las, las novelas surgen por razones muy tontas. Eh, yo había escrito, te he escrito dos novelas ambientadas en el siglo XIX. Uh -huh. Y el siglo XIX, pues lo tenía más o menos bien conocido. Pero no así el XVIII. Y me dije, bueno, pues voy a escribir una novela que pasa en el siglo XVIII para tener que investigar el XVIII y adquirir conocimiento. Qué interesante. Uh -huh. Básicamente. Por eso, eso. por eso tus libros están llenos de historia. De historia. Es muy interesante. es interesante. que la historia es la novela del mundo. Exactamente, sí. Bueno, en el 2012 publicaste La Estrategia del Parásito. Oye, por cierto, La Estrategia del Parásito se ha convertido en una serie, ¿no? Porque tú has publicado... La Son película. tres. Son tres volúmenes, ¿verdad? Porque no, en el 2019 ya. publicaste el manual de instrucciones para el fin del mundo, que es el sí. segundo volumen, ¿no? Sí. Y luego has publicado la Laura Zulu en el, 19, en el 2019, que es el tercer volumen, ¿no? El tercer volumen, sí. Bien, pues eh, ese todavía no me lo he terminado de leer, ¿eh? Estoy, no. ello. <ríe> Estoy más o menos a la mitad. Bueno... Eh, mmm, en el, en el resumen, eh, no puedo, no he elegido ninguna página, porque hay que muchísimo diálogo en ese libro. Es que es muy galopante la historia, o sea... Sí, muy, muy rápido, sí. Sí, va muy rápido. Eh, hay que, no se puede parar de leer, no sé cómo he podido parar de leerlo, pero es que me tenía que acostar y no, no pude terminar de leerlo Bueno, dice, dice en, el, en el Blair, o sea, en, en la contrapartida, se oculta, no puedes verlo, pero siempre está ahí observándote, vigilándote, espiando todo lo que haces y dices, no es un vampiro, pero se alimenta de ti, depende de ti, por eso se esconde y te utiliza, y entre tanto, crece y crece sin parar, como un parásito. La estrategia de los parásitos consiste en ocultarse en organismos de otras especies y nutrirse de ellos sin llegar a matarlos. Existen muchos tipos de parásitos, tanto animales como vegetales, pero hay uno del que nunca has oído hablar una clase de parásito que ni el más terrible ni en la más terrible de las pesadillas podrías imaginarte es inteligente es despiadado y posee un poder increíblemente vasto como yo estoy en la mitad todavía no sé no me he enterado es bien de, de la historia del parásito qué te inspiró ¿En qué te inspiró qué? para escribir tres libros sobre lo mismo pues eh... Si te contesto esa pregunta, te reviento la trilogía. Ay, por lo no, menos no, el no, primer libro. Entonces no nos hagas spoiler. Lo dejamos aquí. Lo dejamos sí, aquí. Mucho. Oye, tú, además de escribir novelas individualmente, luego hablamos de, de otro de tus libros que, que también me he leído. Eh, en el 2008... Bueno, has escrito por lo menos en tres, en tres publicaciones que se han publicado, eh, colectivas. En el 2008... Eh, 21 relatos contra el acoso escolar, voy a decir primero los títulos. En el 2012, en Bleak House Inn, 10 huéspedes en casa de Dickens, esos son cuentos. Y en el 2015, yo soy más de series, eh, que es la, la, la publicación, 60 series que cambiaron la historia de la televisión. A ver, en 21 relatos contra el acoso escolar, ¿de qué va el tuyo? del acoso escolar. <risas> Sí. No, es un, eh, narra un día en la vida de un niño que sufre bullying y está narrado, en, el tema. es horrible, y está narrado en segunda persona, es, eh, te levantas, difícil, ¿no? es, narrar en segunda persona, ¿verdad? es raro y es difícil, claro, no, no siempre se puede utilizar, la verdad es que es la, la primera y probablemente será la última vez que lo utilice. Porque siempre Pero, he oído, en mis clases de escritura siempre he oído que narrar en segunda persona que hay que tener mucho cuidado para no cometer errores. No, oh, claro, claro que sí, es que, es que te limita. Eh, te tienes que centrar tanto en un personaje que no, no puedes prácticamente hacer nada más. Pero como es un cuento, jamás escribiría una novela en segunda persona. Muy complicado, ¿verdad? Para una novela. Muy complicado y te daría un modo de ver artificial. Pero en un cuento, bueno, da eh, la oportunidad. ¿Y para qué? Pues para intentar colocar al, al lector en la piel de, de ese niño. chico. Qué bien, qué bonito, qué dio tan bonito. Sí. Eh, este, Diez huéspedes en Casa de Dickens, eso es un homenaje clásico. A Dickens, claro, de Billy House. Eh, ¿qué, ¿Qué narras aquí? ¿Qué, ¿Qué te inspiró Dickens? Bueno, eso fue una propuesta, ¿eh? eso fue la escritora Karen Santos. Eh, me llamó un día, buena amiga mía me dijo que estaba coordinando una antología para el aniversario, el centenario, perdón, de Dickens, y que eh, quería que yo aportara un cuento. Entonces, tenía que ser un cuento de fantasmas eh, y relacionado con, con Dickens. Entonces, es un cuento yo creo que divertido. Eh, en el cual cuento, cojo el famoso cuento de Navidad de Dickens. ¡Ay, qué bonito! Pero parto de la base de que el fantasma que va a visitar a, a Scrooge, sí. eh, Ebenezer, Scrooge, eh Scrooge, ese fantasma se equivoca, se equivoca de personas, se equivoca de es siglos, bueno. se equivoca de época del año, entonces comienza a martirizar a un viajante de artículos sexuales en una bueno. pensión en Londres, en, la, cuando, en las últimas Olimpiadas. Entonces es... Qué bueno, sí, qué divertido, tiene mucho, mucho sentido del humor, tiene mucho sentido del humor, y de qué hablas en las 60 series que cambiaron la historia de la televisión, ¿Por, porque hablarás de alguna que te habrá influido como telespectador, tele sobre todo sí. de joven, me imagino. House, House, ¿Ah? el doctor House. Ah, sí, ah, bueno, mira. Sí, es antigua, pero, por bueno, antigua relativamente antiguo, sí, a mí me antigua. gustaba mucho. Hay muchos sí. capítulos ahora en YouTube. Sí, se siguen viendo y, y en y, algunas... Hay algunos canales que todavía están... En efecto, los hay, sí. Sí, sí, los he visto, me ha llamado la atención porque digo, fíjate, una historia, una serie tan antigua que todavía siga siendo eh, vista por, por gente joven ahora mismo, ¿no? Qué muy buena. Es verdad. Eh, oye, ¿tú cómo escribes mucho para jóvenes? Es difícil escribir para jóvenes. ¿O es porque te sale de forma natural? No, es pues, tan fácil, lo difícil como es para escribir para adultos. Y, no hay, no y, veo mucha diferencia. ¿Y cuáles son los límites para escribir una novela para jóvenes o para adultos? ¿Hay un límite que tú pones o cómo es esto? Ojo, Ninguno. Yo. todavía yo no. no, no es, sé. Que yo, es que yo te leo y yo digo, ah, pero es que esto es para jóvenes. Digo, pues yo me lo paso pipa con esto. Que yo explico para todo el mundo? Yo no creo que exista el género juvenil. Es que yo no me parece, porque es que yo leo, leo tus, veo tus personajes. Es un lenguaje tan actual, los personajes tan actuales, gente joven que te encuentras ahora mismo en la calle, gente mayor, gente adulta, de todo tipo. El, el lenguaje totalmente actualizado. Yo no veo la diferencia. ¿Por qué te han clasificado como literatura juvenil? En el fondo me he clasificado yo mismo al presentarme a concursos de novela juvenil. Ah, entendido. Eh, pero, bueno, porque en contra de lo que pueda pensarse, a mí el género, el supuesto género juvenil, lo que me concede es una libertad tremenda para poder escribir sobre lo que me dé la gana. Ah, bien. Es decir, bien. ¿qué, es, ¿qué es la literatura juvenil? Pues un montón de géneros distintos, policíaco, romántico, histórico, humor, aventuras, hay un montón de géneros distintos. Entonces, Ay, perdona. No, no, simplemente que me permite elegir cuando quiera el género que quiera. Qué bien, qué buena idea. Eh, claro, en tus, en tus novelas como eh, hay al, algunos valores que quieres transmitir en tu escritura. ¿Cuáles son algunos de ellos de los que tú eh, has querido transmitir, por ejemplo? Ah, no, Yo lamento ¿no? contradecirte, ¿Eh? pero no pretendo transmitir ningún valor. No pretendes, pero, pero los tienes. Claro, tengo los míos y eso aparecen en Ay, mis novelas, pero aparecen como, como, un, como un, un factor secundario del texto, muy bien. no como llamando la atención, hey chico, este es el mensaje que te quiero dar, ¿no? Es no. que te lo pregunto porque como yo he enseñado, bueno, he enseñado español muchos años, también inglés pues se considera muy importante que haya valores en, la, en los libros que uno elige para sus estudiantes. Entonces yo veo que cuando, en los libros que yo he leído tuyos, todos se podrían adaptar muy bien a que fueran leídos por español, por estudiantes de español como lengua secundaria, por ejemplo. ¿Sí? Es que transmiten todos valores muy importantes y, y también por la manera... El, el, el, el, el, el distinto lenguaje que pueden aprender dentro de tu, de tu forma de escribir, porque has registrado muchos tipos de, de lenguaje en tus escritos. Sí, es verdad. Cambia el lenguaje dependiendo de... del personaje del personaje, es sí, Puedes encontrar Caló, puedes encontrar el chulo madrileño, puedes encontrar el kinky, puedes encontrar de todo. O Latinoamericano. Latinoamericano, o... todo tipo de lenguaje. Claro, sí, es que cambio, cambio de registro, porque es que justamente por el registro conoces al personaje. Yo es También que el... creo que una forma de que los personajes, la principal forma en que los personajes se transmiten al lector, sí es a través de sus diálogos y de la forma en que habla. No solo sea, lo que dice, por supuesto, pero también cómo lo dice. Exactamente. Pues se refleja perfectamente el carácter en, en la forma de cómo lo dice tu personaje. Por cierto, no te he preguntado, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿De los que he escrito yo o...? ¿De los que te has escrito? Ah. Bueno... Eh... Si tienes alguno, vamos. Sí, sí, tengo dos, ah. de hecho. Uno es Jaime Mercader, que es un personaje de la, el protagonista de La Cruz del Dorado y La Piedra Inca, dos novelas basadas en él, que es un, una, iba a decir aventurero, pero realmente no es aventurero, aunque corre aventuras. Es un pícaro, eh, pero en el, a finales del siglo XIX, principios del XX, en América, en, él vive en Colombia, eh, y bueno, pasa una serie de aventuras. Eh, él es todo lo contrario de lo que soy yo, es un absoluto inconsciente, es un tío que se mete en los ríos más grandes del mundo y como tiene mucha suerte, logra salir adelante. Y me gusta porque es como a mí me gustaría ser, es decir, un poco golfo, un poco canalla, buena persona del fondo, eh, ligón... Eh, es decir, reúne todo lo que yo no soy y me gustaría ser bueno, y, no, ¿eh? y el otro personaje? el otro personaje es el profesor Zarco de la isla de Bowen que es un tío enormemente malhumorado eh, con muchísimo carácter y yo siempre digo que es una versión exagerada de mí mismo entonces bueno, como tiene cosas mías pues me cae bien Qué bueno, está muy bien, reflejarse un poco los personajes. Eh, ¿Puedes, oye, has elegido algún párrafo que nos puedas leer? Oh, sí, mira. De las lágrimas de Chiva, ¿Mm? hay una escena en la cual el protagonista Javier eh, está, va al taller de su, su, su tío, tío Luis. Eh, y eh, descubre que su tío, que es un, un ingeniero retirado, eh, mata el tiempo construyendo máquinas de movimiento perpetuo. O sea, él sabe que no existen esas máquinas, pero construye máquinas, eh, que, por ejemplo, la, reconstruye la máquina de Da Vinci y otra serie de máquinas famosas, y tiene su taller lleno de esas máquinas imposibles de movimiento perpetuo. O sea, es un Leonardo Da Vinci ingeniero. Como Exacto. Leonardo da Vinci, que inventó máquinas que, que todo el mundo creía que no. O sea, a lo mejor él mismo creía que no podían funcionar, pero, pero todas funcionan, ¿no? Porque yo las he visto reconstruidas. Bueno, algunas y otras no. Bueno, pero en, general, en el completo, <risa> el movimiento perpetuo desgraciadamente no existe. Pero era muy buena idea. Pues Lena. Pero bueno, entonces, eh, al final de. del. No, en medio de un capítulo cuando acaba de narrar la conversación que ha tenido con su tío, dice, «Aquella noche, probablemente influido por mi charla con tío Luis, soñé con un mundo en el que los pájaros volaban y nunca dejaban de volar, un mundo en el que los ríos fluían sin pausa, en el que el viento arrastraba las nubes por toda la eternidad y el compás de la luna daba cuerda para siempre al reloj de las mareas». Soñé, en definitiva, por un mundo de movimiento perpetuo. Muy bien, resume la idea del movimiento al incluir las nubes, ¿no? Porque las nubes sí. siempre están diferentes, siempre las miras y siempre están en movimiento. Sí. Qué idea tan... Es una metáfora, en realidad, del movimiento perpetuo, es cierto. Bueno. Una idea es preciosa. Bueno. Eh, eh, si miramos la lista de todo lo que has publicado, has publicado mucho con SM, vez pasa incluso faguara ¿Pero has tratado alguna vez de publicar como independiente? Eh? No. No, no, no. no es. Bueno. Eh, ¿Para ti crees que fue más fácil llegar a publicar dentro de una editorial por tener un padre escritor famoso? ¿O, o porque tú crees que...? Ya de entrada, tu primer libro fue muy bueno, como para ser publicado. No, no, no, vamos, yo te garantizo que lo de mi padre no tuvo nada que ver. Eh, el ser hijo de mi padre me ha ayudado muchas veces. Eh, eh, por ejemplo, una vez que iba a volar en avión de, de Madrid a Barcelona, fui a comprar mi billete, un billete de clase turista normal, entonces el tío que me atendía en la, en la ventanilla, eh, saca, saca la, la tarjeta de embarque, la mira, ve mi apellido y me dijo, es usted, tiene algo que ver con el escritor José Mayorquí, le dice, qué sí, soy, soy su hijo. ¡Ay, qué bueno! Y yo queda mirándome, coge la tarjeta de y la rompe, hace una nueva, me la da y me dice, mira, yo soy un admirador de su padre y no puedo consentir que un hijo de José Mayorquí viaje en turista, así que le he hecho una reída a primera. ¡Ay, qué pues, bueno! Es este tipo de cosas. Qué curioso. O, conseguí un trabajo, porque el jefe era el admirador de mi padre, el trabajo en publicidad. publicidad. Pero cuando yo empecé a publicar, sobre todo literatura juvenil, que fue a mediados de los 90, eh, sí. mi padre ya no era tan famoso. Y de hecho no tuvo absolutamente nada que sí. ver con... Con, con que me publicaran ¿no? Es que cuando yo era pequeña, el, el que, o sea, yo me acuerdo tener en casa novelas del Quijote, del que, del Coyote, y, y era un héroe, claro. Igual uh -huh. era un héroe, tan famoso como la película del Zorro, con las películas del Zorro. Y... Era el personaje, pues, el personaje, la serie, el, mi padre, el escritor más popular de España en los años 40, 50 y 60. Eh, rico. Eh. España, famoso en Europa, porque se publicó en casi todos los países de Europa, su obra, famoso en Latinoamérica, eh, es decir, era un hombre famosísimo, por supuesto. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, ahora ya muchas muy olvidado, ya la gente no se acuerda del Coyote, porque hay nuevas generaciones que no han oído hablar jamás de, de él. Pues es un personaje súper interesante. Bueno, bueno sí. ya, ya el que nos escuche... Eh, en este, en este vídeo ya va, va, va a, a interesarse por el cuyo también, además de tus libros seguro bueno, eh, yo soy una fan de los audiolibros ¿sabes? porque sí. yo, me, es, me gusta mucho escuchar, porque estoy acostumbrada bueno, supongo que a ti también te pasaría que yo soy de la generación de los niños de la radio que escuchábamos las, las, las los narraciones, los libros de, de Dickens eh, en en, en radionovela o uh -huh. grandes autores en, en radionovela, y luego las series de Guillermo Sautier Casaseca y todo eso, ¿no? Y de <risa> mi padre, que también trabajó en radio muchísimo. ¿Sí, también? Bueno, pues entonces yo, eh, a mí es que me encanta, me encantan los audiolibros. Y yo, eh, el del coleccionista de sellos, no lo he leído, lo he escuchado. ¿Ah? Madre mía, qué, qué libro, o sea, ¿Qué versión de tu libro en audio han hecho? O sea, yo es que me he quedado esta versión de Sonolibro, es que es increíble. Es, es una maravilla la cantidad o la cantidad de voces que han puesto y luego los efectos sonoros, la música, todo. Es una maravilla, es una superproducción el libro. Te lo pues, digo la verdad, porque estoy acostumbrada al audiolibro y el tuyo es algo? Yo no lo he oído. ¡Ay! Escúchalo, te va a encantar la versión bueno, que han hecho. Te bueno, va bueno, a encantar. Sí, sí, sí, sí. Bueno, contamos un poco sobre este libro. Eh, es en el Madrid de 1939. Eh, hay un policía, que es Telmo Vega, que está un poco deprimido por la pérdida de su esposa. Eh, es durante la guerra civil española. Y mm, eh, eh, hay un caso que es de, una, de un asesino que, que mata y que está relacionado con la colección de, de sellos. Eh, tú en este libro juegas mucho con, con, el, con el lector. Hay un momento en la novela, o sea, la tercera, en la en el tercera versión de tu novela, yo me río, yo me río porque digo, hay que ver, ¿Cómo está jugando con la mente del lector? Es una novela súper increíble. Además que es como un tablero de ajedrez, porque tú tienes todas las piezas del tablero del ajedrez, pero dependiendo de la primera pieza que tú muevas, el juego va cambiando. Sí, es una buena, es una buena descripción. Entonces, cuando yo estaba escuchando y al final de tu novela he dicho, esto es un juego de ajedrez. O sea, son, son cuatro partidas de ajedrez lo que hay aquí. Cuéntanos un poco qué te inspiró. Es, también es un, eh, una historia de la que se puede contar poco porque rompe. Eso es el, exacto. Quiero pero quiero saber qué te inspiró, no, de lo, no que nos cuentes. La a mí me, me, que... me inspiró el deseo, la posibilidad que me brindaba ese momento de hacer algo que me parecía muy interesante y es contar la misma historia tres veces, eh, pero con sutiles diferencias o no tan sutiles. Exacto. Entonces, eh, me divertía mucho, me divierte, el efecto, juego con el lector. Yo recuerdo que muchos lectores, cuando acaban el, la primera parte de la novela y empiezan la segunda, se quedan desconcertados. y Dicen, pero bueno, ¿qué es esto? Si me está contando otra vez lo mismo que me ha contado antes, bueno. Pero no le estoy contando lo mismo, estoy contando casi lo mismo. Es una historia perfecta, mira, yo he visto, esta es una historia perfecta para mis clases de español. Sí, porque... Además de que incluye la historia de la Guerra Civil en parte, mm. contada en distintas versiones. Pero eh, es que mm, repites muchas cosas, algunas cosas se repiten, y entonces, pues, aparte de que es un thriller, es, es que lo tiene todo. Tiene ¿Sí? amor, tiene ternura, con la nana que incluiste... O sea, es que lo tiene todo. Es un libro maravilloso. Qué bien, qué te gusta. Y además, y encima, esta versión que, repito, Sonolibro, que ha hecho una versión... Hay, en, hay algunos actores que salen en las series de televisión. ¿Lo sabes? No, es no, que no, no, Una pensaba. de las voces, yo la he reconocido, es uno de los actores que está en alguna serie de televisión. Y, y fíjate, hay un personaje, el personaje más mayor, no digo el nombre, eh, pensaba que eras tú, que era tu voz no Pues no sé por qué pensé, dije yo, mira, puede que haya puesto él su voz No, no, no lo ha puesto Pues es un actor que tiene una voz con un timbre de voz parecido a la tuya Que es una voz fantástica para, para actor y para poner audio y para, para leer Tienes una voz, un timbre de voz muy, muy bueno, te lo habrán dicho muchas veces, ¿no? Sí, lo que no tengo es las habilidades necesarias para poder utilizar esa voz como actor Es decir, lo que no soy es actor sí. Pero sí, la voz está bien. Pero se educa también. Eh, sí, sí Bueno, te iba a hacer una pregunta, pero yo creo que, que eh, no hace falta ni siquiera preguntarte lo de que sí es difícil publicar en este momento en España. Pero supongo que algunos compañeros habrán dicho que era difícil para ellos, aunque supongo que para ti no es, no es nada difícil, ¿no? no. Para ti de hecho, rechazo ofertas. Qué eh, bien. Porque bueno, no tengo tiempo de hacerlo todo, claro. Cosa, ¿tú, tú has hecho muchas publicaciones... Y creo que te ofrecieron una vez eh, hacer una película o algo sobre alguno de tus libros. Sí, ha habido Precisamente hubo dos intentos de llevar a la pantalla el, el coleccionista de sellos. Qué bueno eh, que fuera una película. Eh, eso y luego también... Ay, pero no quiero hablar de ello, hay la posibilidad de llevar un, también uno de mis Otra, libros. Otro libro. Ay, por favor, ah, di que sí. La, no, yo sí, yo digo que sí, sí. pero quienes tienen que decir eh, son los productores. Claro. Eh, está todavía en proceso de negociación, entonces no quiero decir nada de eso. ¿Es porque... que tu lenguaje es tan cinematográfico? Sí, me estoy muy influido por el cine. Es que se nota muchísimo, claro. Siempre digo que a mí lo, lo que más me gusta del mundo es leer la literatura. Pero muy poquito por debajo está ver cine. El cine me encanta. Y hay mucho, mucho. mucho de cinematográfico en mi narrativa. Sí, sí, sí. sí. Además que es la, la literatura actual está, está todo muy relacionado. Entonces, Sin duda. Cine por la literatura como la literatura por el cine. Sin lugar a dudas. Eh, hay, hay algunas de tus publicaciones que están en formato digital. ¿Tú lo sabes o tampoco sabes eso? Sí, sí, lo sé. Lo sé ah, sí, muchas, podrían sí. sí ¿Y ahora qué, qué vendes más, en papel o en formato digital? papel, con diferencia. Sigue, sigue en papel? Pero Con mucha diferencia más. Yo, por lo menos, muchísimo más en papel ah, que en digital. Muy bien, perfecto. Eh, ¿Qué clase de escritor eres? ¿Planificas mucho? ¿Te sientas y escribes cuando ya te ha surgido la idea? Para yo ponerme a escribir tengo que haber tenido la idea, haberla desarrollado mentalmente, haberla estructurado, haber creado los personajes. O sea, tomas estaba... nota de todo. Tienes cuadernos Toma. de planificación. Antes, antes tomaba nota de todo esto, pero me di cuenta que luego al ponerme a escribir no consultaba las notas porque lo tenía todo en la cabeza. Ajá. Entonces dejé de tomar notas. Eh, o sea, que sí, ya una... las notas ya las tienes aquí. Las tengo metidas en la cabeza. Yo creo que además, si no las tengo en la cabeza, no me puedo poner a escribir. Ah. Eh, pero distinto es la documentación. En la documentación claro. es que toma mucha nota. Para investigar, claro, cuando claro. haces investigación. Mm. Tú además has publicado... Esto no es un manual de escritura, pero se parece. Y eso es un ensayo. Eh, ¿es, ¿Es sobre las técnicas de escritura? Sí, es te libro, mira. A ver, enséñalo Ay, qué interesante. Yo tengo que leerme eso. Eh, okay. Sí, ahí qué explicas ahí. Aquí explico sí. eh, cómo escribo yo. Qué interesante. Prácticamente tiene dos partes. La primera parte es cómo escribo yo. Eh, no, no intento decir cómo se debe escribir. Es absurdo. Claro. Entonces digo, mira, yo lo hago así. Si te sirve de algo, estupendo. Por eso digo que no es un manual de escritura. No enseño cómo se debe escribir, sino muestro, explico lo que yo hago. Eso es, interesante, eso es lo interesante, yo creo. Yo creo que sí. A mí lo otro me interesa poco. A mí sí. me interesan uh -huh. el, los, las técnicas de los distintos autores, sus peculiaridades, uh -huh. etcétera. Pero que me pues eso me más. parece más interesante, fíjate. Sí. Y... La segunda parte, más pequeña, más breve, eh, explico un poco cómo puede uno bandearse en el mundo de la escritura profesional o cómo puede uno intentar profesionalizarse en este... Eso también es muy importante. Sí, pero como digo desde el principio, eh, no hay, no hay fórmulas mágicas ni, ni trucos increíbles que lo utilizas y ya la has tenido el éxito sí, sí. para nada. Y además blog... yo siempre digo que en el trabajo que uno hace, en los posibles éxitos mm. que ha tenido, obtendrá un factor fundamental en la suerte. Sí, bueno. Eh, publicas también dos blogs. Desde el 2005 publicas la fraternidad de Babel. ¿Qué, ¿Qué es lo que publicas allí? Ahora, en ese publicas menos ¿no? que en el otro. No, solo tengo, en realidad solo tengo uno. El otro es... Eh, ¿Cuál el escritorio? es el, el que tú consideras que tienes? ¿El escritorium de Babel? El escritorio solamente pongo yo en mi blog, eh, de vez en cuando, eh, bueno, todas las Navidades publico un relato de Navidad, pero no dices? lo pongo en <risa> mi blog. <risa> A lo dices. Sí, entonces pongo, eh, no lo pongo en mi blog, sino en un, otro blog que es solo para relatos míos, ah, que es el escritorio es de, es de, de Babel. Por eso no solo tienes una publicación al año. Pero Es que últimamente estoy muy apartado del blog y antes normalmente hacía pues una a la semana, después dos al mes, aproximadamente. Voy a repetir los títulos de tus blogs por si alguien quiere leer algo que es muy interesante tus relatos cortos de allí. La Fraternidad de Babel y el otro es el Scriptorium S SC, Scriptorium de Babel. Sí. Muy bien. Bueno, ¿tienes alguna publicación en la que estés trabajando en este momento? Sí. Ahora, mira, ahí la tengo. Eh, estoy trabajando en dos cosas. Una es una novela para adultos, ambientada en, bueno, en Argentina y España, entre Argentina y España, en los años 50 aproximadamente. Bueno, la verdad es que es en tres tiempos, en los años 50, en los años 60 y en la actualidad. Ah, eh, también habrá mujeres. mucha historia, ¿no? De la época franquista y todo eso. Sí, sobre todo, más que de la época franquista, que también, eh, pero sobre todo, una parte de la historia que es muy desconocida es la relación de eh, en Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial, la relación de Perón eh, con los fugitivos nazis de... De Alemania, sí, sí, todo está sí. centrada en eso, ocurre en Bariloche, que Bariloche era una colonia alemana en Argentina, en la Patagonia, eh, bueno, eso por un lado. He escrito sobre... poco sobre eso en español, por lo menos? Sí, o sea, hay poco, he bueno, encontrado eh, bastante material en Argentina, eso sí, lógicamente, pero en España muy poco, casi nada. O sea, que te habrás empapado un montón de investigadores. Oh, mira, estoy rodeado aquí de… Eh, Me encanta la investigación. Mira aquí, por ejemplo, mm, uh, esto pone un cartel de submarinos nazis en Argentina. Ajá, qué bueno. Bueno, sí. hubo dos que se entregaron. Podrías ¿Sí? dar unas conferencias incluso de historia sobre eso, sobre el tema. Lo que pasa es que al final acabo harto. Ah, sí, ya me imagino. ¿Y el otro libro que estás escribiendo o la novela? Ah, ¿De qué va? Es para una serie de novelas que me han pedido. Para primeros lectores de 6 a nueve años. Yo nunca Ay, he hecho bueno, nada así. Es para niños, eso es infantil. Entonces. Sí, para niños muy pequeños. No he hecho para nunca niños. nada y me ha parecido casi un reto escribir para, para chicos tan jóvenes. O no sea, sé vas a volverte un Picasso de la escritura. <risa> no lo sé. Porque decía Picasso no que había tenido que, que, sí. que pintar muchos años para volver a pintar como un niño. El otro día estaba con unos cuatro escritores y estaban comentando, diciendo, bueno, pues ahora voy a hacer una novela para jóvenes lectores, tal, bueno, empecé como infantil y digo, y, y otro dice, no es que todos vamos progresando. Y yo digo, pues yo voy para atrás, porque empecé con juvenil y ahora ya estoy en primeros lectores. Bueno, pero es que estás ahí en, en una balanza, ¿no? Porque está, vas a hacer uno para adultos y otro para sí. niños eso compensa una sí, cosa con no otra estoy compensando. bueno, muy bien, pues muchísimas gracias, ha sido una entrevista súper interesante y, y, y, y ya vamos a animar a que muchos adultos además, como están calificado en literatura joven que muchos adultos se animen a leer, porque escribes una historia súper interesante, de crímenes, de thriller de misterio tus novelas todas son de misterio, por así decirlo El misterio es fundamental fundamental. es fundamental para el arte, para toda no forma de arte, sin misterio no hay arte. No hay arte, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos gracias vemos. a ti. Chao. Hasta luego.